Vamos a ver si sí, así... Listo. What up, people? el mundo de YouTube hay muchísima gente que es muy importante. Bueno, relativamente. Son personas que de alguna u otra manera llegaron a tener muchísima fama y que se les conoce muchísimo. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ellas. El día de hoy vamos a hablar de las personas que tienen muchísimo potencial aquí en la Internet. Específicamente en YouTube. Y tenemos este top 10 de las personas que más me han impresionado y que por lo general tiene muchísimo potencial Número 10 Con B de Vir Con B de Vir es un canal español Tiene 1600 vistas, 109 suscripciones y 25 videos Está aquí en YouTube desde febrero del 2014 La base principal de sus videos es el humor Me parece que es la base que tienen que explotar para seguir subiendo en esto de YouTube Y quizás ganar un poquito más de dinero Número 9 Dreamer Girls Blog O al menos así creo que se escribe es otro, otra chica de España muy interesante, con 1.800 vistas, 62 suscripciones, 38 videos y está con nosotros desde mayo del 2014. La base de sus videos son la intimidad, se trata de estar bastante unido, más bien es como un diario lo que ella está haciendo, son videos un poquito más íntimos. Esa es la base y el potencial que tiene para salir a relucir. Dropy blogs. Otro canal español que me parece que tiene muchísimo potencial Con 72 mil vistas 500 suscripciones 63 videos Está con nosotros desde julio del 2012 Me parece que su base principal En la que hace los videos es El respeto por sus suscripciones Es decir, las personas que ven y comentan En los videos propio Blog le da muchísima importancia a la gente que comenta sus videos Y hace más bien sentido A esto de la internet También es un chico muy desenvuelto, no lo voy a negar Dino Pancake España este chico está con nosotros desde marzo de 2014 Entonces es... Yo diría que forma parte de los nuevos guapos La base de sus videos son los blogs Clásicos, normales, hablando directamente con ustedes Así como yo lo estoy diciendo ahorita Y me parece que esa es la base De su canal Pink Cupcake 6 Esta chica es la primera mexicana en el top Con más de 200 mil vistas 2 mil suscripciones Está con nosotros desde octubre de 2007. A esta chica ya la seguía desde hace algún tiempo y me parecía bastante interesante lo que hacía. La base de sus videos son la espontaneidad. Ella habla casi de cualquier cosa y sube videos prácticamente de toda su vida. Su capacidad para transmitir ideas es la base principal de su canal. Y su constancia. Desde 2007 no ha dejado de subir videos y eso la hace bastante, bastante dedicada chica of the Galaxy. Esta chica de España también tiene un buen rato aquí en YouTube. Tiene más de 68 mil vistas, tiene 3 mil suscriptores, tiene más de 40 videos y la base principal de sus videos es su empeño. Se puede ver que ella le dedica muchísimo tiempo a hacer sus videos y esa es la base y también es muy constante entonces me parece una buena opción si quieren ir a hosmear por ahí. De Mega Risa. Este chico de México tiene como, no sé, unos 13, 14 años. Pero tiene más de 107 mil vistas, tiene más de 1.300 suscriptores y está con nosotros desde noviembre de 2011. Eso da muchísimo de qué hablar. Y comenzó haciendo más bien tutoriales sobre efectos especiales y cosas así. Yo no soy muy buena en eso, yo no sé. La base de sus videos son la espontaneidad ahora, porque hace vlogs. Y la velocidad con la que habla es bastante rápido. Me mantiene interesado todo el video. Alfredo Mata, de México. Tiene más de 8 millones de vistas, más de 600 videos, a más de 3.000 suscripciones. Está con nosotros desde diciembre de 2007. Este chico, eh, al tener bastante tiempo aquí en YouTube, ha tenido mucha relación con estas personas, los meros meros de la Internet, o sea de YouTube. Normalmente presenta noticias generales de la Internet, en general de YouTube, y te da estadísticas que suenan bastante creíbles. Y básicamente esa es la base de sus videos. De vez en cuando sube un par de cositas como eh, comida, o como... Tener su mamadez Pero en general vas a encontrar siempre Este... Noticias de orden político En general Pero solamente de YouTube, es lo que lo hace bastante interesante Charla con Lau Esta chica de España tiene 2000 visitas 90 suscripciones Y 14 videos, está con nosotros desde Agosto de 2014, lo que quiere decir que es un Canal bastante, bastante nuevo Y sin embargo ha tenido esta este auge. La base de sus videos son los datos curiosos, así que te vas a encontrar un montón de cosas acerca de neurociencia, psicología, etcétera, etcétera, lo cual hace su canal bastante interesante. También le dedica tiempo a sus videos y tiene una forma de expresarse bastante sincera, entonces eso te atrapa, sin mencionar que es una chica muy bonita. Ed Carlos. Este chico es el número uno en mi top porque lleva bastante tiempo y está haciéndose sonar muchísimo desde que volvió a empezar este canal, te diga, desde que volvió a empezar esta, esta onda de, de hablar de las noticias de YouTube y no solamente noticias de los chicos de más arriba, sino también cómo se están moviendo las ondas en la internet quiénes son las personas que más videos están teniendo, que más vistas, perdón, tiene más de 10 millones de vistas cinco mil suscriptores y está con nosotros desde diciembre de 2006 Eso lo hace la persona más vieja en este top y por lo tanto es una de las que más control tienen acerca de ellos saben lo que está pasando aquí en youtube youtubeando es su atracción principal y son como les decía noticias acerca de toda la onda de youtube este top nada más es para que se den una idea de quiénes son algunas personas interesantes en youtube sin la necesidad de que tengan que ver youtubers más grandes avísenles que yo los mandé bueno eso es todo por hoy chicos, espero que se hayan entretenido un poquito, vayan a verlos, son muy interesantes. Y yo creo que nos estaremos viendo en la próxima ocasión en la que, que vuelva a subir videos. Ya saben, me gusta y la chingada. Adiós.